¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy Radio Coaching 9 eh, y hoy para hablar de valores. Eh, primero hagamos una distinción de valor que a veces en algunas cosas o en algunos, a ver, en algunos aspectos de nuestras vidas se confunden con el precio. Pero hoy vamos a hablar puntualmente de valores y me refiero también o en este video hoy nos vamos a referir o me voy a referir a los valores humanos, con lo cual cada uno, digamos esto esto va a, la idea es que este video como siempre digamos que el coaching y lo que yo conozco del coaching y lo que habitualmente hago con mis clientes es poder alcanzárselo de alguna forma como más generalizado porque con mis clientes trabajo temas puntuales y vamos puntualmente a obtener ciertos resultados. La idea es que en estos videos de Radio Coaching, que es el número 9, eh, sea como para aplicarlo en tu vida cotidiana sin tener que ser tan específico. ¿sí? Y en este caso, como el tema de los valores y los valores humanos y los valores de cada uno, con lo cual cada uno tendrá su escala de valores o su lista de valores. En realidad son dos cosas al mismo tiempo. Por un lado tenemos la lista de los valores y por otro lado la escala de esos valores. Porque yo puedo tener, por ejemplo, no sé, si yo decís, decir, bueno, a ver, eh, hace una lista de tus valores, no sé, 5, 7, 10, no sé. Eh, y a su vez eso tiene un orden, tiene un, un, una relevancia, una importancia para mí. Hay ciertas cosas que van primero y, y otras que van después. O ciertos valores sí o sí son como innegociables. Eh, y, y, o, o incluso aplicables en algunos aspectos aplicables a, alguna, a algunos momentos en particular o con ciertas personas o en ciertos ámbitos por eso digo que digamos, esto de los valores es como muy particular para cada una de las personas lo que sí eh, quiero digamos quiero ahora traerlo como de, de una manera como más generalizada para que todos lo puedan escuchar y ver de alguna forma y, de esa, y desde ahí, poder, por ejemplo, reflexionarlo o pensarlo y ver hasta qué punto son estos valores útiles para cada uno de ustedes y hasta qué punto esos valores eh, los llevan a la práctica en forma cotidiana y hasta qué punto esa práctica les trae beneficios. Y cuando digo beneficios volvemos a lo mismo que no tiene que ver con el precio, no tiene que ver con solamente lo monetario, sino con beneficios personales, emocionales, como, digamos, como en tu propio crecimiento, evolución. Entonces tenemos en principio como una lista de valores, después podremos incluso hasta ordenarlos por importancia o por lugares donde los aplicamos y donde no, o con quién lo aplicamos o con quién no. Y hay algo que también, eh, bueno, con este tiempo, este tiempo que estoy un poco más, eh, con tiempo más libre, digamos, para poder ver las redes, mis redes sociales, eh, como que le presto, puedo poner un poco más de tiempo y atención a, a posteos de alguna, a alguna persona, algún, algún posteo de, por ejemplo, con esto de la pandemia o de los trabajos o de la familia o este reencuentro dentro de... De, del grupo familiar, por, por estar, eh, digamos, eh, encerrados en sus casas. Y algo que, que yo leí, por lo menos desde mi punto de vista, como, como un denominador, que todos empezamos como a valorar ciertas cosas, o a revalorar, que esto también puede pasar. Lo que hoy puede ser un valor para vos, y está en el número 3, por ejemplo, en el ranking número 3, puede mañana estar en el 4, puede pasar al 1. Eh, o incluso hasta puede no, no ser más un valor, o incluso incorporar nuevos valores. O sea, esta lista puede ir variando en la medida de tus necesidades y de tus posibilidades. Lo que sí creo importante es ponernos a pensar en esos valores y hasta qué punto los respetamos nosotros con nosotros mismos y hacia o con las personas con las que nos relacionamos. Y, por ejemplo, yo puedo valorar para mí mucho el conocimiento el esfuerzo, la dedicación, el trabajo, y, y después cuando yo estoy en mi ámbito de trabajo hago que las personas trabajen, si se quiere, gratis. No sería mi caso, ¿no? Digo, pero... Eh, o no valorando el trabajo del otro. Entonces hay que prestar atención a qué cosas hacemos nosotros desde lo discursivo. Desde, no sé, no, no, si a mí me importa muchísimo que las personas que trabajan conmigo y yo trabajar con personas capacitadas, que estén muy comprometidas con su trabajo, que sean, eh, no sé, eh, que, que estén muy dedicadas a la tarea, y después no valoras ese trabajo, o no valoras ese esfuerzo, o no valoras esa dedicación, ese compromiso, con lo cual ahí pueden pasar muchas cosas. Eh, lo que posiblemente esté pasando es que incluso tu propio valor sobre el reconocimiento, sobre la dedicación, sobre el esfuerzo y sobre el trabajo, esté en un lugar en el cual no se corresponde con tu discurso. Entonces, si vos valorás muchísimo el trabajo y la dedicación al trabajo, y a vos te gusta, por ejemplo, que te paguen bien por tu trabajo que ahí sí sería como un precio, no, ahí habría como una relación valor-precio. Pero si vos valorás mucho tu conocimiento y valorás mucho tu esfuerzo y tu educación, vas a querer una retribución sobre eso. Ahora, cuando vos trabajás en grupos o en equipos de trabajo y después vos a la otra persona no le querés pagar o no le vas a pagar lo que se supone que corresponde, ¿hasta qué punto hay una coherencia entre lo que yo valoro para mí y lo que pongo un valor en el otro? Y en estos momentos en que estamos, o muchas personas están como revaluando, re Reviendo, repensando sus valores, eh, creo que está bueno, digamos, es, es, es la parte como más positiva, si se quiere, de esto, de esta etapa en este momento de, a nivel mundial, que podemos tomarnos el tiempo, podemos aprovechar este tiempo para hacer una puesta en valor. Lo que a veces muchas, muchas veces, o en algunas ocasiones escuchamos, ¿no? desde no sé, por ejemplo, están arreglando un edificio. Y te diciendo la apuesta en valor del museo tal, del edificio tal. Bueno, hagamos una apuesta en valor, te invito a que hagas una apuesta en valor de tu persona, una apuesta en valor de tus conocimientos, una apuesta en valor de tu trabajo, de tu esfuerzo y tu, educación, y tu dedicación. Perdón. Y así como pones en valor lo tuyo, poner en valor el de los demás. Poner en valor el trabajo, el esfuerzo y la dedicación que los demás, con los cuales vos habitualmente te mueves en tu trabajo o en tus relaciones sociales, familiares y demás, ponen también en ese, en ese círculo en el que te mueves. Y aprovechar este tiempo para reflexionar, para replantear, acomodar incluso. Y... Básicamente, o desde un, o, o por, o, o, a ver, básicamente lo digo como. como algo, digo, bueno, comencemos con algo, ¿no? Digo, bueno, comencemos con ponernos en valor nosotros. Ok, mi propia. Perdón, mi propia puesta en valor. ¿Qué tanto me valoro yo en mi conocimiento? ¿Qué tanto me valoro yo en mi trabajo? ¿Qué tanto me valoro yo en mi empeño? En mi dedicación, en mi. hasta en mi sabiduría, ¿por qué no? Eh, en ¿Cuánto valor le pongo yo? O le pones vos, o le pone tu compañero, tu compañera de trabajo, o alguien en tu familia, en tu círculo, en tu propia casa. Y está bueno tener esas conversaciones, incluso dentro de la familia, ¿no? Digo, ah, si, si ahora estás en, en tu casa y en familia, dices, che, estaría bueno que nos pongamos a hablar, a ver qué tanto valorás vos lo que hago yo. ¿Y yo cuánto valoro lo que haces vos? Y porque esas conversaciones te llevan, ¿sabés qué? Acuerdos mucho más sanos. Y a conocer aparte qué tanto es lo que vos crees que tiene valor para vos que para el otro lo tenga. Y, y está genial porque al clarificarse el lugar en el que te estás moviendo y lo que vos estás haciendo, si el otro lo percibe de la misma manera o si el otro necesita ese valor que vos tenés. Así que bueno, el... El video de hoy, que es el número 9 de Radio Coaching, era para hablar brevemente de los valores y aprovechar este tiempo, de que estamos más, más, eh, más tiempo libre, si se quiere, o más tiempo en casa para pensar, reflexionar, replantear, y desde este lugar de que incluso creo que fue uno de los primeros videos ¿no? de la contemplación, ¿no? de estar serenos para poder observar. Observa tus valores. ¿Cómo los tenés? ¿Cuáles son? ¿En qué escala? ¿En dónde los aplicás y en dónde no? ¿Con quién lo aplicás y con quién no? ¿Y si eso es coherente para vos? ¿Y si no es coherente ver la forma de que sea que así lo sea? creo yo, digo, se me ocurre, sinceramente, ¿eh? digo, yo sí hago ese trabajo de, de ver eh, cuánto valoro yo mi esfuerzo y cuánto quiero que el otro lo valore, porque también tiene que haber una intención, seguramente vos tendrás intención de que lo que vos estás haciendo, el otro lo, también lo valore, y, y como blanquear un poco, ser francos con esa situación, o con esa dedicación, o con ese compromiso, con ese valor. Eso, te invito entonces a una vez más en otra entrega de Radio Coaching eh, a pensar, reflexionar para que tu vida cotidiana, tu día a día sea más sano, eh, más pleno, con un mayor nivel de bienestar. Y si todo esto te, te ayuda o te sirve para que logres el bienestar, la plenitud... Bienvenido sea, espero si algo de esto te sirve que me lo comentes, si querés hablar sobre algún tema en particular puedo armar un video, no tengo ningún problema. Siempre desde la mirada del coaching y siempre como aplicando mis conocimientos como coach a las diferentes situaciones que se nos presentan en el cotidiano. Así que te dejo un saludo y nos vemos en la próxima entrega que será la número 10. Chao.